Eh, a una cosita que nos hemos adelantado un poquito, pero bueno, se trataba de una propuesta que nos llevó de, de Marta. Eh, ella tenía ganas de, de sacar del ámbito de la universidad eh, el Día Internacional de la Mujer de, de, de, de la mujer y la Niña en la Ciencia y que se conmemora el día 11 y, y se le ocurrieron vale. además ideas eh, muy originales como para hacerlo, no algo no tan... tan rígido, sino ver eh, realmente en lenguajes como más comunes, como pueden ser el del cine, eh, de qué manera se trataba el papel de las mujeres científicas, por ejemplo. ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer en esta primera ocasión, pues en, en el ámbito cinematográfico, los estereotipos que se manejaban en torno al papel de las mujeres científicas. Eh, nos gustó muchísimo la idea, eh, ella viene con la propuesta preparadísima, vais a ver eh, trozos de películas que probablemente hayáis visto y sobre los que no, no por supuesto no en algunas de ellas no me había parado a reflexionar en, mirad lo que me están presentando y hoy vamos a intentar verlo y, y debatirlo en conjunto eh, imagino que más o menos el formato sea vamos a ir viendo comentando un poquito la gente a intervenir al final o como tú pues yo ves? creo que um, quizás si os parece poco a poco vale o sea, tengo unas películas preparadas no son sé, son seis y vamos a poner un trocito de cada una y después de cada una comentarla si sí surge un comentario sí. y la semana que viene eh, queda la segunda parte que habíamos planificado de biografías de, de mujeres para hablar en concreto de mujeres científicas y, y lo que han hecho también en, en su trabajo y nada, pues que muchísimas gracias por venir que ahí tenéis la programación de lo que queda del mes, tenemos actividades súper interesantes y como siempre ahí hay una cajita de bueno, para quienes no sepan, también os lo comento, una cajita de, de colaboraciones para poder mantener este espacio abierto con la luz encendida, así que todo será bienvenido. Y muchísimas gracias, Marta. Gracias. Pues nada, gracias por haber venido. Me alegro un montón, aunque haya algún pachucho, pero seguro que aguantamos. Eh, bueno, yo soy Marta y trabajo en el Instituto de Física, soy científica, según mucha gente puedo no parecerlo, mucha gente lo ha dicho, y con vuestro permiso me voy a sentar, porque me pongo a vuestra altura. Como os decía, eh, he traído una serie de películas en las que salen representadas científicas, o bueno, categorías. Eh, me gustaba, leí un artículo en un blog que se llama mujeresconciencia.com, no sé si lo conocéis, lo lleva la, cultura, eh, la cartera de Cultura del País Vasco y es muy interesante. Se trata de visibilizar, como esta iniciativa del Día Internacional de la Mujer y la Niña de Ciencia, de visibilizar el papel de las científicas, de decir que estamos ahí porque parece que no existimos muchas veces. Y entonces, en este caso era según personajes de ficción, cómo la cultura popular recibe la imagen de la científica, en este caso a través del cine. También se puede ver en series, en diferentes formatos, pero yo me he centrado en este. Y el miércoles que viene, como ha dicho Carmen, se tra trataré el tema de biografías de científicas. Estas son solo ficciones. Entonces, eh, sigo la línea de las conclusiones de una mujer que se llama Eva Flicker, que es una socióloga que hace estudios de género en la, en la Universidad de Viena. Ella en 2003 publicó un estudio que hizo revisando 60 películas desde 1929 hasta 2003. Y que se tituló, Entre los sesos y los pechos, las mujeres científicas en películas de ficción. imaginación y sexualización de las competencias científicas. Ya con el título os podéis hacer una idea de cómo iba. En, en él se centra en el relato de científicas y se cuestiona la imagen que representan. Su relación con la realidad científica y cómo las descripciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ella, Eva Plicker, propone seis estereotipos de mujeres en el es, es muy flexible, puede haber más, menos, pero ella las, las, las clasifica en seis. Vamos a ir haciendo un repaso de cada una y con, con una serie de ejemplos se os pueden ocurrir muchos más, pero bueno, a algunos igual os sorprende porque son pelis algunas son muy conocidas. Voy a intentar no hacer spoilers con los trozos que os pongo de las películas, en algunos casos son solo el principio, y si tenéis algún interés especial y veis que se me está escapando porque es posible, o sea, traigo la sinopsis de las pelis que salen en internet, pero si en algún momento decís, no, que la quiero ver, también son pelis un poco antiguas, no, tampoco os voy a descripar nada. Entonces, voy a empezar ya con una película de Alfred Hitchcock de 1945 se llama recuerda en español, en inglés se llama Spellbound y fue nominada a los Oscars por Mejor Película, Director, Fotografía y más cosas por Alfred Hitchcock, además es una película buena desde mi punto de vista y también Salvador Dalí hizo una colaboración porque trata de, de, un, de un... bueno, se centra en... En, la, en el psicoanálisis, entonces también toca el tema de los sueños y entonces Dalí hizo como una representación onírica, unas cosas que le gustaban a Dalí y eso. Así que os voy a poner, ya tengo aquí localizado el primer trozo, os voy a poner unos minutillos lo que hemos visto es lo que Eva Flicker cataloga como la, la experta, la científica experta. Realmente desde 1945, entonces... Puede, es probable, no lo he revisado, pero puede que sea la primera mmm, figura así protagonista de una película científica, teniendo en cuenta que el psicoanálisis tiene sus cositas como ciencia, que, bueno, tiene sus trabas. Y mmm, la que vemos aquí es la doctora, la experta psiquiatra Constance Petersen, que como veis está interpretada por Ingrid Bergman, algunos sonará de Blanca y de otras muchas películas de éxito y trabaja en un despacho como vemos lleno de libros, ella lleva gafas, es muy profesional, lleva bata, en otras escenas sale fumando también, como algo muy aceptado. Y bueno, la sinopsis de la peli es que como, como habéis visto, va a haber un reemplazo en la dirección de su centro y va a introducir a un joven, nuevo, apuesto personaje que es Gregory Peck y la psicoanalista entonces comenzará a observar signos de un oculto trauma. Toda la película va desarrollando eso. Entonces, hay varios detalles de esta escena que os he puesto, no sé si os habéis fijado, para mí, sobre todo muy interesante, tener una escena en la que hay dos mujeres y las dos hablan, que esto es ahora no tan difícil, pero antes era muy raro y de hecho va a haber algunos ejemplos en los que os ponga que, wow, yo sí que me fijo en esas cosas. Y como veis desde los primeros minutos se nos cuenta que le falta algo, que es una mujer muy competente pero está incompleta porque le falta esa característica humana, le falta un poco el amor. Eh, se da a entender que feminidad e inteligencia, es decir, eh, mujer y ciencia, no son del todo compatibles, a no ser que ella se enamora, y se enamora y por lo tanto consiga una vida plena. Esto luego a lo largo de la película pues, suceden cosas y entonces ella... Se enamora y, y se convierte en una persona entera. No, no es así como lo cuenta la peli, pero la, la intención, yo creo bueno, Hitchcock tampoco es un que feminista, entonces lo podéis entender. Eh, cuando sucede esto y encuentra su capacidad más humana, va perdiendo en cuanto a científica. No existe un equilibrio en la balanza, un poquito de todo. A mí me parece muy graciosa esta escena, sobre todo porque también está el tema... Bueno, ella en esta película es joven, pero está el tema paternalista, que llega al director y le dice, no, lo vas a entender cuando sea mayor, la ciencia significa esto... Hay muchos detallitos que, bueno, que yo como estoy así un poco a saco, pues me fijo Vale, vamos con... Esta era la categoría de científica, como en mayúsculas, ¿no? De veterana, experta, pero que le falta un poquito de humanidad. También puede aplicarse a los científicos, pero bueno, en muchas otras ocasiones se representan de forma distinta. La segunda categoría es la mujer masculina, que en el estudio Eva Flicker lo representa con esta película, La amenaza de Andrómeda. Perdonad que no haya recortado los trozos, que es que se me da muy mal hacer eso. De hecho, no sé, no sé hacerlo. <risa> Esta película es de 1971 y también fue nominada para bastantes premios y para este estereotipo se propone un el papel representado por Kate Ray, eh, es una película basada en una novela que tuvo, bueno, después de que os cuento, porque no sé qué minuto, sí el 36. Como han comentado es una gran experta, cuentan con ella y tienen mucha suerte pero aún así es la única mujer que hay en el grupo de, de expertos y de, manejando toda esta tecnología. Merece estar donde estar, pero además tiene voz grave, viste de forma incómoda. Eh, a lo largo de la película les van poniendo uniformes de, de tal forma que es que prácticamente no se diferencia ella del resto de componentes del equipo. Puede que tenga un sentido para la película. En esta, en esta época no existía wifi, ¿sabes? No has visto así como raro. ¿No? me te ha parecido que los botones eran solo luces? Bueno, es guay ver pelis antiguas porque te das cuenta de cosas. Eh, y además ella sucumbe a los hábitos tradicionalmente masculinos como fumar, bebe, toma pastillas, lo tiene todo la mujer. Eh, como científica, además está el momento ese en el que... Eh, no sé cómo se llama el otro que va con ella, cuando le dice que sí se conocen, y ella le suelta una bordería y le dice, pórtate bien. Siempre hay como un detallito así que dices... Bueno, aunque también se ve que son súper exigentes, o sea, cuestionan todo, al hombre que aparece después con la mesa de control también. No, no digo nada tampoco. Eh, el caso es que ella se siente frustrada porque jerárquicamente es inferior a los hombres dentro del grupo, aunque... Eh, en el transcurso de la película, ella es un personaje clave, cosa que también que una personaje científica hasta casi los años 90 siempre era un papel secundario, bueno, excepto puntuales excepciones, y su enfoque femenino será determinante para la resolución del caso. Es, es un personaje esencial en la película. Entonces, no sé si queréis comentar algo de esta o de la peli anterior, yo voy tirando. O sea, si queréis, al final del todo. No, no he eso para es una cosa que sucede en la película. O sea, <coughs> es... Porque tiene un componente que, que tiene que ver con lo emocional. O sea, tiene que ver con... Ellos están trabajando con ratones, es un virus, y entonces es como una característica así un poco más de mujer femenina que es la que tiene ella y no tiene el resto del grupo. Eso es un gesto también. Sí sí eso forma parte de. de, lo que acabas de, decir, sí, sí, de... sí sí sí sí. Ah. Vamos pero que en este caso se lo han... le han colocado la resolución a ella y no a cualquier otro del equipo. Está basada en una novela también. Eso. Sí. Es que tampoco la veo tan masculina. O sea, sí. No sé, a mí una, una mujer solo porque hable de forma más brusca y no se arregle para ir a cualquier sitio tampoco me parece claramente, algo más con el mundo. Claramente, eso igual ahora, en 1971 quizá no, también hay que hacer un ejercicio que son, no los he elegido yo, son ejemplos de estereotipos que ha clasificado Eva Flicker. o sea no, no es que lo haya elegido yo, son ejemplos también. Pero, pero, eso, pero eso me debe tener antecedentes penales ¿no? de la, sí, la, a la, ha trabajado en un sí. burdel por lo visto tiene antecedentes penales son características que probablemente no fueran muy femeninas en la época ahora realmente tampoco tanto, igual sí que los vemos un poco más pero hace 40 años yo creo que vamos habrá que moverse a la época mentalmente pero quizá no era lo más común que ahora está bien que que lo veamos todo equiparable, que lo veamos todo igual. Yo sí que creo que la intencionalidad del director es tratar de retratar a una persona muy masculina. ¿no? Otra cosa es que ahora, con los códigos de ahora, no lo interpretemos igual como tal, pero claramente hay, no sé. Es que con el tercer ejemplo, en esta categoría, la socióloga habla de la científica experta en genuas. Hace una combinación de las dos. Y para esto, habla de la película Jurassic Park, pero no de la primera, sino de la segunda. La de 1977, creo que era. A ver si no nos revientan los tímpanos con esta. Vamos a ver. Eh, es la de Jurassic Park, El mundo perdido. Dirigida por Steven Spielberg y también tiene varias nominaciones. La película... Transcurre tra cuatro años después del desastre ocurrido en la primera peli, en el Parque Jurásico 1, y nos revelan que existe otra isla en la que se criaban los dinosaurios antes de llevarlos a Parque Jurásico 1. <risa> Entonces pasa toda la película, no sé si la habéis visto ya, eh, preocupada por lo que va a pensar él, por lo que va a decir él, por a ver qué Y, bueno, no sé, puede ocurrir con otros muchos personajes, pero... ¡Guau! Wow, la francesa de solo están intentando cuidar de su bebé y sale y dice yo también. Bueno, vale. O sea, la actitud, la relación es súper paternalista entre una y otra. Y entre todo el equipo y ella también. Entonces, es el estereotipo de mujer ingenua eh, a la que, bueno, que no sabe cuidar de sí misma y a la que hay que salvar. Toda la misión de la película es una inscripción para salvarla. Pero luego ella tampoco es que tenga un papel súper relevante en la película, o sea, es un poco, dice algunas frases, pero el resto de la película son hombres hablando. De hecho hay discusiones sobre dinosaurios, ella es una experta, hay discusiones en las que por estar su novio delante, bueno, o, o porque su novio está teniendo una discusión con otra persona y ella no interviene, cosa que es rara si la piensas porque es una experta, entonces bueno... Este es el estereotipo de experta pero ingenua, como que no sabe lo que está haciendo y no sé si hay alguna aclaración. Paleontología. ¿Te gusta más que no yeah. <risa> Pasamos al siguiente estereotipo que clasifica a Eva, Eva como si fuera mi amiga. Otra de Steven Spielberg. Esta sí que es más probable que la hayáis visto, si esta no parecía lo suficientemente comercial. Es anterior a esta, es del 89, es Indiana Jones, y la última cruzada. Entonces, la doctora Elsa Schneider. Ella es joven, atractiva, historiadora, súper competente en su campo, como habéis dicho. Ocupa un cargo de responsabilidad bueno dentro de los nazis, la hacen caso y además está implicada en la búsqueda del santo grial, que es lo que quiere conseguir todo el mundo. Pero también es nazi y peligrosa, ella es malvada, es una científica de las malas. Tiene que cumplir un objetivo y lo va a conseguir, pase lo que pase, y lo pase con quien lo pase. Aquí aparecen dos Jones a los que ya, de los que se ha encargado, por decirlo así, genial y nada, pues eso. Con su astuta y malévola feminidad, consigue todo lo que quiere, qué mala es, súper egoísta, y coopera con las fuerzas del mal, aunque al final no importa tanto porque es guapa y se hace un poco buena también. Porque es guapa. Entonces es lo que, es lo que tiene. Que caen todos en sus redes y no podía ser tan mala, tan malvada. ¿Algo que comentar de la doctora Elsa Schneider? A muchos de estos personajes yo no había recapacitado, no había pensado gran científicas, claro. Si tenemos el, el estereotipo grande de mujer con gafas, bata, que está en un laboratorio, rollo maricurí o, o cualquier cosa así, pero también hay muchas clases de ciencia, dime. Me parece que no le, no le ves trabajando de científica, realmente no le ves haciendo nada, claro. eh, científicamente. Exacto. Eh, pero de que tienes que llevar, eh, como dices, bata y, y gafas para para hacer un trabajo es eso Es eso, que igual, si nos ponemos a pensar en personajes masculinos que hayan representado a científicos en películas, sí que nos salga alguno más en la trayectoria de la historia del cine. A mí se me ocurren unos, tantos, unos cuantos, pero mujeres científicas haciendo ciencia de cualquier forma, o sea, pueden ser um, arqueólogas, paleontólogas, lo que sea, o si psicólogas, o lo que fuera, pero no hay tantos ejemplos, sobre todo eh, personajes con un peso dentro de la historia, normalmente pueden ser secundarios, a, a esto voy ver. Dime. Al final están utilizando un poco a la chica como imán para atraer al hombre, ¿no? Está, la, sí. está, la están utilizando, por así decirlo, están aprovechando que ella es guapa, rubia y puede atraer a los hombres para conseguir lo que quieren. Claro. al final ella lo único que está, la hacen creer que es un alto cargo. Eso es lo que sobreentiendo yo. no puede estar sí. utilizando a ella también. ¿Cómo? Que más que la estén utilizando a ella por eso, lo está utilizando a ella porque quiere también. Claro, que ella utiliza sus armas. Ella no. es conocedora y, y lo usa pues en beneficio de los nazis, que es de lo que va a ella. Esa mujer no me parece típica chica tonta que se deje utilizar por ¿Alguien tampoco presenta fines? Pues no, solo tendríamos que preguntar a Spielberg no O a George Lucas, que estuvo también escribiendo. Aquí estaban todos, yo me imagino a todos ahí de cena, pensando, bueno, ¿y ahora qué ponemos? Ahora vamos con el personaje este del que hablábamos un poco de... el jarrón, el jarrón que habla, el jarrón bonito, que no tiene por qué ser científica puede tener conocimientos sobre ciencia, pero es siempre o la ayudante, o la hija, o la asistente, o la secretaria. De eso también hay bastantes más ejemplos, que de actriz protagonista que tome un rol... Si no hablamos de biografías, la semana que viene será otra cosa. Como ejemplo de esto, a mí se me ocurrían un montón, pero eh, he elegido Iron Man, porque para mí la eterna secretaria es Pepper, la compañera de, de Tony Stark. Bueno, esta película es de 2008, es un poquito más reciente. Y nada, en los cómics de Marvel fue concebida como la secretaria sexy. Y así se quedó para la película, como evolución. Entonces, sorprendentemente cuando he ido a mirar sobre esta película tiene muchas más nominaciones de las que esperaba. Y Pepper sabe de lo que va el asunto. O sea, ella eh, se llama Virginia Pepper Potts. Y es la asistente de Tony Stark, que es un multimillonario que debe enfrentarse a su turbio pasado, pa, después de sufrir un accidente, pues, con una de sus armas y entonces tiene después una armadura que le convierte en el hombre de hierro. Combate el mal en el mundo entero y para eso necesita, pues, una secretaria que le mire el correo electrónico. Bueno, entonces... La hija, la secretaria, la ayudante, todas tienen más o menos, están cortadas por el mismo patrón, son jóvenes, guapas, atractivas, bien vestidas, están preparadísimas, eh, pero siempre a las órdenes de su jefe, de su padre, de alguien que les dice lo que tiene que hacer o para quién trabajan. Entonces, tienen muy poco papel en el guión y normalmente cumplen el objetivo de enamorar al héroe de la película o estar ahí para cuando se las necesitan cogiendo la taza, lleva, lleva todo, lleva los papeles, le dice la agenda, tal cual, y él se bebe el café y se la da. Es perfecto. No sé, me parece chachi. Algo sobre Pepper bueno, hay miles de ejemplos con este estereotipo, de, que no es estrictamente científica, pero sí que es alguien que sabe pensar, que está preparada, no es que sea una experta en su campo, pero está ahí. Ahora tengo una duda porque me quedan dos trozos de pelis y creo que antes os voy a poner el que había preparado como bonus track porque es una peli hecha a partir de un videojuego que es Tomb Raider. Lara Croft, yo también me he sorprendido mucho, se le puede considerar como científica, ¿por qué? Porque su padre le enseñó todo lo que sabía sobre arqueología y entonces ella pues se dedica a eso, a eso científica y aventurera. Bueno, sí. Esta película es de 2001 y a Lara Croft la interpreta Angelina Jolie, no, supongo que lo sabréis. Ahora creo que van a hacer otra película de Tom Raider y va a ser... Tiene un apellido muy gracioso, no me acuerdo esta mujer. Pero bueno, ya, ya lo veréis. Entonces, ella es... Miembro de una familia aristocrática británica, lo tiene todo, no le falta de nada, se dedica a la búsqueda de tesoros de gran valor, gracias a todo lo que le enseñó su padre. Y está preparada, es aventurera, es experta en la lucha cuerpo a cuerpo, domina los idiomas. En esta película estaba buscando el Triángulo de Luz, que es un antiguo talismán que permite dominar el tiempo. Y, wow viéndola he de decir que no la ha visto entera, la ha visto así a trocitos porque... Así me negaba un poco Lara Croft es la única mujer que habla en toda la película es una película mmm, que puedes decir bueno, pues está bien porque es una heroína para adolescentes, igual las niñas adolescentes se ven un poco pero es una peli para chicos así lo tiene toda esta mujer, es atractiva es rica, pero es que además de ser rica saquea saquea ruinas me parece nunca ha jugado a Tomb Raider pero ahora sabiendo lo que no jugaría es, y ella en la película camina como si fuera un videojuego camina así bueno si ¿sí? la has visto esta no la veas <risa> otras otras mejor como por ejemplo la que os voy a esta está en la categoría de videojuegos que bueno me he centrado en pelis también quería hablar de series pero ya me iba a hablar muchísimo series en las que aparecen científicas sí que hay alguna más eh, voy a terminar, antes de la conclusión que también os la voy a comentar, con mi peli favorita de científica en un papel protagonista. Es, la película se llama Contact, es del, no, del 97, no sé si os suena. Esta representa el estereotipo de heroína solitaria. La científica que puede con todo, la que me gusta a mí, ¿vale? sí. Es interpretada por Jodie Foster, la doctora Eleanor Arroway. Igual es un poco largo el principio, pero es que <ríe> yo estudié astro, astronomía, astrofísica, y me ha gustado mucho porque es como muy mío. De hecho, Contact es la película que se rodó basada en el libro de Carl Sagan, que igual os suena, el que hizo la serie Cosmos en los 90. Gran divulgador científico, astrónomo un personaje muy relevante del siglo pasado, de finales del siglo pasado, además muy activista y feminista. Leyendo alguno de sus libros, tiene algún fragmento donde él pone en valor el, el papel de la mujer y dice que no está todo lo que debería estar. Por eso le quiero tanto. Y esta película, la de Contact, fue dirigida por Robert Temekis, el mismo de Forrest Gump. Eh, muchas nominaciones también tuvo... Y estuvo dedicada a Carl Sagan. Creo que su mujer, Andruyan estuvo involucrada en. Bueno, hizo el seguimiento de la película. Y. Bueno, os voy a poner el principio. Igual se os hace un poco largo el trozo del principio, pero luego tiene mucho sentido. Yo, si no la habéis visto, os la recomiendo un montón. Solo porque es muy bonito. Entonces, esta es la historia de una astrónoma, de Eleanor Arroway que trabaja para el SETI, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Es una peli bastante chula que habla sobre la relación entre la ciencia y la fe, que no se deja ningún dato científico por el camino. Es un poquillo larga, no sé si en, mi primera idea era proyectarla aquí y luego comentarla, pero bueno, espero que también os haya gustado lo de los trozos, de lo que hay. ...y analizan ondas de radio con el fin de encontrar señales de inteligencia extraterrestre... ...por eso tiene tanto sentido todo el principio... ...que además es muy bonito que te va alejando de la Tierra... ...y vas viendo en función a la distancia cómo se escucharía la radio. Esta es un estereotipo de científica que solo aparece en películas relativamente recientes... ...ella es la gran protagonista, aparece en toda la película... ...es la que tiene el papel principal, la que tiene la mayor parte del guión y wow, esto no se ve mucho, verdad. es brillante inteligente, segura de sí misma, luchadora, eh, lucha por lo que... y además hace bastantes guiños a, por ejemplo, lo que yo quería interpretar como una gran invisibilizada de la ciencia como fue Josephine Bell que descubrió los pulsares en la película Sala de Pulsares y bueno, la historia de esta mujer fue que ella mientras estaba estudiando el doctorado descubrió los pulsares pero el Nobel se lo llevó su director de tesis y ella nunca fue reconocida. Y de alguna forma también está representada en Eleanor Arroway porque ella hace un descubrimiento y es al final su jefe el que se lleva pues las palmaditas en la espalda y los aplausos. Os recomiendo mucho que la veáis, a mí me encanta. Igual si nos flipa tanto la astronomía, pues no, no la veáis, pero, pero es chula. Y bueno, estas son todas las categorías, saltándonos la de Tom Raider, son las categorías que dibuja Eva Flique y su objetivo era, ya para terminar, saber cómo veía el público a las mujeres que se dedican a la ciencia a través de la cultura popular. Porque a menudo es lo único que llega a la ciudadanía. Y... La imagen de las científicas en la ficción influye en cómo vemos a las científicas reales y es importante porque también sirve de inspiración para vocaciones científicas en las jóvenes. Esta película además me gusta porque representa desde el primer momento a una niña que, a la que le gusta el espacio y se quiere dedicar a eso. Y ya os digo, no es tan sencillo encontrar esto en, en, el, en largometrajes. Entonces, así son percibidas y consideradas por los espectadores y las científicas y pueden ser buenos modelos en algunos sentidos, pero eh, su infantilización y su sexualización en muchos de los casos pues implican que queda mucho para alcanzar la igualdad también en el ámbito cinematográfico y para evidenciarlo frente a la sociedad eh, en el mundo de la ciencia y también en general. Ya hemos visto, no sé si os habéis entrado en la gala de los Oscars, que todo esto está compuesto de películas hasta 2003-2008, pero es que desde entonces han pasado quizá 10 años o más y estamos aún bastante rezagadas, tanto en cine como en ciencias, tengo que decir, tristemente. Yo ya he terminado de hablar, <ríe> así que si queréis comentar algo, pues este es el momento. Yo espero que os haya gustado, espero que eh, os haya dado una perspectiva distinta que... no sé, si no tenéis pensado dedicaros a la ciencia que lo hagáis <ríe> y ya está, no sé. ¿Alguna duda alguna cuestión que comentar? Porque respecto a Lara Croft también me parece que es un personaje que es víctima de su época porque sí, es un personaje como mujer a mí me parece genial porque es eh, independiente, es fuerte, es valiente es guapa, lo que pasa es que es un personaje que se diseñó en una época en la que las mujeres no se interesaban mucho por los videojuegos. El consumidor de videojuegos está muy estigmatizado y siempre era el típico friki o de cierta edad, el chico, y que obviamente si tú quieres eh, colocar un producto como es un videojuego en un mercado dominado por hombre y quieres hacer que unos chavales compren un videojuego cuyo protagonista es una mujer fuerte independiente pues la mejor forma que tienes para que ese videojuego sea exitoso es que esa mujer, pese a ser fuerte e independiente y todo lo que tú quieras, pues tenga los pechos muy grandes porque algo que se enseñan primero de mercadotecnia es que la, el sexo vende y que afortunadamente hoy en día pues ya sacan juegos como Horizon Zero Dawn o por ejemplo tienen la protagonista de Final Fantasy XIII que sí que son personajes femeninos bastante buenos y que triunfan porque hoy en día, eso, gracias a Dios, las mujeres también consumen más videojuegos que antes. Claro, es lo que has dicho tú, todo forma parte de un mercado. Mm. Entonces, en este caso la película, pero en el que comentabas, y no estamos hablando de hace 20 o 30 años, que esto hace 10, la verdad, es de 2001, he dicho, 2008, por ahí, no hace tanto. Y pues la triste realidad es esa, que si nos fijamos solo en lo que vende y en lo que nos va a dar dinero, pues ponemos a una tía tetuda que tiene dos pistolas. Sí, pero es que el problema es ese, la no vas a sacar un videojuego si sabes que no lo vas a vender. Entonces, es, es por eso. Es. Hay un mercado la, la muy grande, necro... somos más del 50% de la población, ¿sabes? Entonces, sí, sí, pero, pero... Sí que aunque si las mujeres juegan más, se sigue el mercado sigue dirigido a los hombres. O sea, sí que hay excepciones, pero yo entro a una tienda de videojuegos, entro sin un chico y me miran raro. Sí. sí. Todavía. Y eso es lo que todo siempre a con ella. Sí. Que tiene una estética más... femenina. femenina, digamos, normalmente. Sí, pero, eh, pero es que el problema es, es el... el cine no tanto, porque lleva más tiempo, pero es que el mercado de los videojuegos hasta hace relativamente poco estaba súper estigmatizado. Y si tú... ahora ya no, pero a lo mejor hace 10 años, aunque fueses un chico, si ya no tenías la estética el típico nerd, te miraban raro por no tener una tienda de videojuegos. Así, ¿eh? eh. Si no eres un friki no puedes entrar a atender como hombre. No así, sí, a, pero... Ahora ya no, pero antes sí. Y si tenías más de 20 años y si jugabas a videojuegos pues eras un fracasado de la vida básicamente. Sí. Wow. Pero es que está es <risa> cambiando. De... Es, es, es, es, es que es así. O sea, el mercado de los videojuegos en, hasta hace nada era súper... un nicho muy reducido de gente que. No pero como eh... todo, el mercado de los videojuegos y la ciencia, todo han sido nichos. Hasta que se ha empezado a cambiar y hasta que se ha empezado a introducir la mujer o por sí misma o por o porque han cedido privilegios a algunos hombres, puedo pensar en casos, eh, todo siempre ha sido un nicho de hombres porque la mujer estaba relegada a otras tareas, uh -huh. a la cocina, a la casa, a los cuidados, a los bebés y a poco más. La o a preparar la tesis para el Señor. O a preparar pues, la tesis de el libro para el Señor. Para el claro, tesis. entonces, si lo vemos así, todo es un nicho. La historia es que hay que cambiarlo. No sé si lo no lo. O sea, entiendo. No, no, no estamos tocando eso, sino digo, que Lara Croft, o sea como personaje, no tendría que juzgarse por el videojuego, porque ¿sabes? Un es un buen personaje que tuvo la desgracia de lanzarse en un videojuego de una época. Mm. Que no era la no si película. Yo he puesto aquí la película. No, sí, Yo al videojuego la... no he jugado nunca. Sí, pero, pero, pero la película es todavía peor. Es peor, ¿verdad? Sí, sí. Creo que me tranquiliza, no sé, porque. Pero vamos. Es que de verdad he buscando parecido. un diálogo con.. O, no, o, sí, sí. O una palabra que dijera otra mujer. Todas las mujeres es ella la única mujer que aparece en toda la película. A no ser. Que sea una masa de, de gente. Sí, sí, yo la, la, momento... la película de Lara Crown no conseguido verla entera porque me, me parece... Es alucinante. Absurda. Guau. Wow. No, no, no lo aguanto. No sé, me... Claro, luego dices, a ver, pues... Tenemos que sacar referentes de alguna forma. Para una mujer que tiene un papel de protagonista en una película que sea eso... Pues prefiero... Prefiero esta, por ejemplo. Prefiero... Cualquier otra. La, mi intención era solo ofrecerlo como para que... No sé no sé si es una ventaja o, o una desventaja esto, porque yo en el momento en el que pe, empecé a pensarlo ya no pude pararlo. O sea, ahora ya veo una película o veo cualquier programa de televisión o vea lo que vean, siempre estoy con la mirada crítica así de hay una, cero o menos una mujeres. O sea, es como... Dios, y, y es un problema porque yo no me siento representada por la mitad de las cosas. Mis referentes nunca han sido mujeres. Mi referente, Yo siempre he querido ser como Carl Sagan. Yo no he tenido una mujer referente. Eh, entonces, si di diseño mi vida o me defino en función a un hombre, pues vale, puedo admirarle intelectualmente lo que tú quieras, pero preferiría mil veces que fuera una mujer. Que tiene otra clase o que me puedo sentir mucho más identificada con ella. Es mi visión del asunto. Pero bueno, eso que. No sé si se da un regalo o una manzanita envenenada, así como para ver la realidad otra, con otra, o la, simplemente el cine con otra perspectiva. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo se ha sabido sobre qué. Eh la que registró los pulsares, bueno, o identificó los pulsares, ¿no? Eh, el mérito no era del director de la tesis, sino que, que era de esa mujer, ¿no? Porque yo por ahí sí, lo digo yo, que, que siempre se atribuyó a una mujer. ¿sí? ¿Qué siempre qué? Siempre se atribuyó ¿no? a una mujer. Sí, entonces, sí, el porque el tiempo. mérito es todo suyo, o sea, realmente el trabajo era de ella, pero porque era su tesis doctoral. Pero el mérito y el Nobel se lo llevó su director. por eso. asunto? Sí, por los pulsares. Un amigo sí. dice: nunca descubras el nunca descubras la cura para el cáncer si eres doctorando. Claro, porque estás en, dentro del mundo del ámbito científico también hay una jerarquía muy marcada y bueno, existen clases. Y también es eso: que a lo largo de. Bueno, en las etapas de más poder de la carrera científica no llegamos ni a un 25% la presencia femenina es todo muy masculino todavía estudiantes en carreras científicas podemos ser el 50% o más incluso mujeres en carreras universitarias de ciencia tecnología matemáticas lo que sea pero en el momento en el que miras profesoras catedráticas no, te digo no llega al 25% en la mayoría de las instituciones que, yo he oído incluso de que cuando ella señaló eso, ¿no? De que el origen, porque antes no sé si había una confusión, de que no sabían exactamente el origen de, esa, de esos rayos, ¿no? que me que poner ¿no? Uh -huh. Sí. Pues eh, como que había una desconfianza de lo que ella estaba diciendo, ¿no? De lo que ella estaba afirmando. Y, y debido a su insistencia, se llegó a establecer esa relación ¿no? entre esas estrellas que van girando y que no son del horario ¿no? sí. o sea, que, que parece como que estaba bastante asentada la idea de que era esa mujer la que... Sí, sí, se sí, está ha, ha confirmado que fue su descubrimiento y a ella se la reconoce en todas partes como la descubridora de los pulsares, pero... Pues, no sí, se llevó de... el millón de euros que corresponde. No se llevo la medallita con la el jefe del señor ni el millón de dólares o coronas o lo que sea que se lleven con el hombre Es algo de lo que no Aspiro, pero ahí está. También es golosillo. Bueno, sí. ¿En la investigación que hace ella solo aparecen estos ejemplos así concretos o hay un listado? Hay un... Hay un listón, sí. o sea, que a las es a películas es una película. a esos estereotipos, uh -huh. ¿no? Ha elegido como 60 películas, vale. entre, el ahí, 9, eh, sí. relacionadas. entre el 29 y el 2000, he dicho? 2003, creo que era. Ah. ¿Hasta el 2003? Entre el 29 y el 2003. Ah. Ah. Yeah. Claro. Después hizo otro, escribió otra publicación como una continuación a este esto fue en 2008 que también iba sobre el mismo tema, pero ya no analizaba películas, era solamente como papeles representados de mujeres. Bueno, ya. Una pregunta es que lleva tarde de... ¿Cuál era el objetivo de todo esto, de esta relación de estereotipos, distintos personajes en el mundo del cine, de mujeres investigadoras? Era presentarlos para visibilizarlos, que están ahí, para tratar de mmm, concienciar sobre una mirada crítica, todo esto es en torno al 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña sí, sí, en la Ciencia, no, no, no, no, no. para, teóricamente, generar vocaciones, eliminar sesgos... Bueno, pues empoder... los perfiles mejor no verlos. No, no, claro. Yo he presentado... Claro, claro. Es simplemente mostrar lo que hay, lo que había y lo que tenemos, o por lo menos, por lo que yo intentaría cambiar, pero se claro. puede hacer un listado de mujeres estupendas investigadoras que hay en todo el mundo y muchísimas en España y uh -huh. hacer un listado de esas mujeres que son anónimas, que por supuesto no salen en ninguna película comercial sino sí. que existen y que hay a patadas Claro, pero el problema es ese, que no salen en películas y no salen en películas comerciales entonces esto es la relación que hay entre lo que existe en la cultura popular que es lo que llega a la mayor parte, esto llega a muchísima gente alrededor del globo, es lo que le llega a la mayor parte de la ciudadanía. El caso es que es eso, por supuesto que tú puedes ir a internet o, o a los periódicos y leer biografías de mujeres impresionantes, estupendas, por no, supuesto... Y contemporáneas actuales, sí, sí, contemporáneas y... y rupirías, hay a patadas. Hay a patadas, pero no se hacen películas sobre ellas. Y de todos modos, esto tampoco son biografías reales, me, me estaba refiriendo a ficciones. Como ficciones hay sobre un montón de científicos y, y los habrá malos, pero también los hay muy buenos. Esos los profesionales: tienes médicos buenos y malos, profesores buenos y malos, abogados buenos y malos, cocineros. Sí. Que, en todas las profesiones hay gente buena, normal y mala. Es así. Lo, lo único que es que ejemplos de científicas hay muchísimos menos, o sea, está muchísimo más cribado. Tanto que se puede hacer una lista de 60 o de hasta 100 y, y estudiarla y ver en, en qué cómo la catalogamos. O sea, Cuáles son mayoritariamente los roles que toman esas científicas en las películas de ficción eso es ficción, es comercial y, y claro, da un perfil determinado de mujer guapísima estupendísima y, y bueno, creo que para ser justos también hay que decir que en las películas así de Hollywood los científicos hombres tampoco saben muy bien para los en general, porque sea, está el prototipo del pirado, el, o sea sí, sí es un, el científico en general está muy mal representado en, el, en la cultura sí. popular, en el más... es cierto y aún así <coughs> hay científicos que son buenos en el mundo Hollywood. Doc, el de Marty McFly, sí, sí. es súper chachi, aunque sea un loco y lleve bate y tal, eso es muy guay. Ahora me puedo acordar. David Bowie haciendo de Tesla. Bueno, que eso sí que es una biografía, bueno que es un poquito ficción. Hay muchísimos más ejemplos de científicos sí, con además con papel sí. protagonista, que eso me parece bastante relevante también, y que sean buenos. Que no quieran destrozar la humanidad, que, que quieran salvar el mundo. Pero bueno, por ejemplo, también biografías de científicos hombres también normalmente las que se hacen son de aquellos personajes que tienen alguna tara, alguna cosa que más allá de que sean científicos representan sí. algo extraño, algo... No estoy pensando en un montón de pelis recientes que ha habido, pues Turing, por ejemplo, uh -huh. la peli de Turing que se hace poco se centraba mucho más en que era homosexual que en sí. el hecho de que fuera científico. O bueno, o sea, hay miles de ejemplos, ¿no? Entonces siempre el científico es un personaje que genera una cierta... Bueno, o sea, es un friki, ¿no? Un poco tal, y eso es para hombres y para mujeres un poco por igual. Sí. Sé que puede ser que mujeres, como en casi todos, salimos peor paradas. Mm -hmm. Pero bueno, el prototipo científico en Hollywood es terrible. Ya, ya, si sí, tienes razón. O sea... Pero el caso es que en ninguno de estos ejemplos se presenta a la mujer como una friki, realmente. No, no, solo una claro, o sea, el científico mm -hmm. hombre puede ser un friki. Pero ninguna de estas en realidad tenía las esas características, ¿no? O, o no del todo. Bueno, la masculina sí. sí la masculina, bueno, la masculina. Sí, un poquillo sí. Pero era, sin ser tan era, extravagante. Un era una bestia. Bueno, extravagante, sí. Entonces. Pero que sí, que estamos hablando de ficción, que yo entiendo perfectamente que el mundo de Hollywood es el que es, y por esto a esto lo llamo estereotipos y no lo llamo pautas pero que también creo que son importantes, porque son muy potentes. Y porque bueno. si nos encasillamos, pues apagamos, ¿no? Sí, sí, pero son potentes, como dice esta chica, tanto para el hombre como para la mujer. Porque también los científicos que aparecen en, en las películas, pues uh -huh. están todos muy sesgados, son personajes muy peculiares, con unas características exacerbadas. Bueno, pues es un científico loco y despistado y... Y para la vida sí, y pero no yo diría que muchas años. veces se les pone en valor, o sea, aunque sea con un, de un prototipo friki o extravagante o exagerado, eh, pero se pone en valor eh, a esa figura, de, a, aunque sea, aunque sea de esta manera. Pero siempre Porque se siempre les pone en valor, como en una mente maravillosa también, ¿no? Es, pero es muy, se les pone, se les idealiza. Pero puedes los, son independientes, son los sí. que saben, son los que controlan todas las situaciones... Como hay muchos más ejemplos de hombres además, claro. eh, algunos, aunque sean algunos aislados, pueden, conversar, pueden ser referentes para muchos chicos adolescentes que quieren convertirse igual en el futuro en, en científicos. ¿no? Pero estas mujeres, a la vez, muchas menos, las chicas... Es mucho, o sea, mucho más difícil que encuentre un referente femenino, eh, científico, en el que se puedan ver reflejadas y puedan decir, ah, como mola, yo quiero ser eso de mayor. No sé, lo veo así. Yo es que aquí el, el problema de que las mujeres tengan menos protagonismo se lo atribuyo, tampoco soy un experto en este tema, pero se lo atribuyo más al hecho de que haya menos mujeres siendo guionistas que menos mujeres siendo científicas, porque al final cuando tú escribes una historia es, yo, por ejemplo, suelo entrar a veces a WhatsApp y me fijo en. A ver, y me ¿Y fijo. WhatsApp es una, una aplicación donde la gente escribe historias y las publica y la gente las lee. Y si te fijas, pues, siempre que ves eh, a alguien escribiendo una historia, el protagonista es como una versión suya, pero exagerada. Y si ves una historia de una niña adolescente, la protagonista va a ser una niña adolescente que le ocurre tal cosa. o si sea, a un chaval? Sí. No hay mujer... En WhatsApp por ejemplo, no hay mujeres imperfectas. O son un desastre, sí. en plan ingenuas y todo eso, o son perfectas, suelen hacer de todo, no se las da mal nada, Está muy estereotipada. tienen a lo que quieren... Sí, pero yo no veo eso. Me refiero a que, al fin, a que al final, cuando alguien va a escribir una historia, siempre procura eh, sentirse identificado en cierta manera con el personaje, porque así lo o se desarrolla mejor. Entonces, si hay más guionistas hombres, a la hora de pensar un personaje principal, a lo mejor lo primero que se le viene a la cabeza va a ser un hombre. Va de eso de la mano que también piensan en el posible comprador de ese producto que están realizando, que va a ser seguramente un hombre. O si, si es un hombre, pues ponen a una chica como Lara Croft, no, no piensan en. no se dirigen a mujeres, digo, por lo que he podido percibir. O sea, películas que interpelen directamente a mujeres o series que interpelen a mujeres lo que dices tú hechas por mujeres, dirigidas por mujeres, guionizadas, producidas No, no tiene por qué, pero pocas. es que es, es eso o sea, cuando un hombre va a escribir una película, por ejemplo dirigirla, siempre va a pensar desde eh, su punto de vista para sentirse como más identificado y si lo hace sobre una mujer es porque él tiene la idea de dirigirlo a, a una mujer o porque dice, bueno, vamos a ser esta parte más igualitarios y tal, o sea, tiene que ir con esa idea porque si no de forma inconsciente le, le va a salir. Entonces yo creo que eso es más el problema de, de que haya menos mujeres en el mundo de los guiones o, o del cine que en el mundo de la ciencia, lo cual también es un problema pero no... es otro problema distinto, no sé si me explico. Pero, pero, sí, y vamos, estoy de acuerdo contigo en que si hubiera más mujeres guionistas seguramente habría muchos sí. habría más representación de mujeres en general, ¿no? Pero creo que también tienes que estar concienciado. O sea, lo mismo que los hombres para poder representar, lo mismo las mujeres, ¿no? Y esto se puede ver muy... Lo que decía antes Marta, el tema de los referentes es bastante importante. El hecho de que tú no tengas referentes en los que definirte cuando haces ciencia o cuando haces cualquier cosa, al final uno acaba tirando siempre, las referencias bibliográficas son todas de hombres y esto mm, mm, o haces un esfuerzo consciente por decir bueno, voy a leer también cosas que vengan de mujeres al final te acabas metiendo en la dinámica de siempre, que es la de seguir el patrón del hombre, ¿no? y lo mismo a la hora de hacer un guión porque uno, el estereotipo es tan fuerte porque eh, Digamos que, que, que se apodera de nuestro imaginario en general. ¿no? Sí, pero yo, eh, o sea, también ta, ta, ta, también hay, hay hombres que hacen cosas sobre mujeres, pero es eso, si no van con la idea de hacerlo o pero de forma um, igual. O tú vas con la idea de cambiarlo o no lo cambias. Es fácil caer, sino en el estereotipo también. Pues yo, yo, yo creo que no, eh. bueno, digo, creo porque. No, no, seguro, eh, sí. pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. También las mujeres, ¿no? Sí. Si os parece, por que todavía podemos conversar un ratito aquí sí. sí, sí, yo ya he dicho todo lo que venía a decir. Sí.